Se suma al nivel de inversión que se está realizando en la infraestructura educativa, desde jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, ampliaciones en cada una de ellas, refacciones. Eh, hoy sumamos ocho escuelas, eh, escuelas técnicas con aporte eh, de Nación eh, para desplegar en todo nuestro territorio provincial, en Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, en Frontera, eh, en Sunchales, en Suardi, en San Guillermo eh, y en Centeno. Son las eh, ocho primeras eh, licitaciones que se abren a partir eh, de ahora con la... Eh, expectativa de tener buenas ofertas y de poder estar en, en obra, sumándole a la educación técnica eh, la posibilidad cierta de incorporar edificios, eh, edificios modernos y edificios con, con el equipamiento acorde a lo que deseamos sigan siendo nuestras escuelas técnicas, las que preparen de la mejor manera a cada uno de nuestros chicos y nuestras chicas para su eh, inserción laboral, para aquellos que quieran seguir una carrera eh, terciaria o universitaria de la mejor manera.